Hola, ¿qué tal gente de YouTube? Estamos con un nuevo video para el canal Piano para Principiantes. En este video voy a enseñar 10 músicas, bueno, 10 fragmentos de 10 músicas, tanto como música clásica como música actual, moderna. Y quiero destacar una cosa. Eh, por este ángulo que se me ve, no les voy a. No se les puede observar qué teca estoy tocando. Por lo tanto, a, ahorita mismo o al final del video, puedes chequear abajo en la descripción un documento totalmente gratuito donde se mostrará qué teclas son para componer la música. Así que a continuación voy a tocar estas 10 fragmentos de música y que te guste una y que comiences por ti mismo. Así que comencemos. Y esto es todo por hoy, espero que hayas disfrutado, espero poderte ayudado y si es así, pues apóyame con el video, un buen like, un buen like, suscribiéndote a mi canal para los próximos videos que van a venir y me despido. Mi nombre es Steven Cajamarca, piano para principiantes. Chao, chau. chau.